Vamos, si te parece, Sofi, a invitar, que ya está conectado con nosotros, Marcelo Severio, quien es psicólogo, para, bueno, para dialogar con él. Ahí está. Hola, Marcelo. ¿Cómo estás? Un placer. ¿Cómo, están? Un placer. ¿Cómo estás? Un ¿Cómo Gisela? ¿Cómo estás, este, Sofía? Muy bien. Buenas tardes. Tarde. Muy bien, muy caluroso por aquí, muy caluroso por aquí por Mendoza. Sí, acá también andamos con 35 grados, así que ah, bastante parecidos. desastroso el calor, ¿no? Que, que nos baja la presión y nos... Nos deja un poco por, por el piso. Absolutamente. Y con los aires acondicionados prendidos. A full, totalmente. Ahí prendidos ahí, mm. pa, para tratar de apaciguar un poco esto. Bueno, Marcelo, sabemos que sos bueno, también eh, un gran referente, un gran profesional. Y, y también queríamos, no queríamos dejar de lado esta pata que es la pata psicológica, una pata muy importante. Y, y bueno, saber también cuál es tu opinión. Me imagino que has seguido el caso de cerca y has estado viendo quizás muchas eh, características, actitudes o analizando. Y bueno, qué bueno poderlo compartir con vos también. Sí, ayer, este, antes de ayer estuve en, en Crónica y estuve Muy en bien. otros programas este, un poco marcando el perfil de toda esta situación, de todo el cuadro. Realmente, eh, qué lamentable estamos, qué tiempos lamentables, ¿no? Con todo este recrudecimiento después de tres años. Eh, y hay algunas cosas, algunos detalles que son interesantes. En principio decirles que... Eh, esta, ...este rapto de violencia tan crudo... ...que no hace falta ni siquiera discriminarlo... ...porque es, es un acto violento y punto y aparte, ¿no es cierto? Podemos discriminar qué tipo de violencia, etcétera, etcétera... ...porque sabemos que hay una violencia... ...yo la tengo categorizada como una violencia rimbombante... ...que es donde está, es la violencia que deja huella... ...y hay una violencia silenciosa que tiene que ver con la descalificación... ...el maltrato, el abuso, la ironía... Eh, sí. el, el sarcasmo, que son violencias que pueden terminar en violencias ribombantes a lo largo del tiempo, pero es una violencia silenciosa y cotidiana que orada muy profunda en, los, en, en, en la víctima. Eh, tengamos en cuenta, eh, dentro de los factores de violencia, yo no quiero categorizar al deporte, eh, ni al box, ni al rugby, ni, al, ni a ningún arte marcial, eh, porque esto tiene que ver más con características agresivas eh, que ya son propias de los cuadros familiares, que ya son propias de los grupos eh, potenciados por el efecto eh, manada, por el, por el liderazgo, por la competencia, la rivalidad y también en los efectos del alcohol en determinados momentos. Eh, sí decir que eh, muchas veces hay, por supuesto que hay deportes que, que tienden más ...a poder canalizar efectos violentos que otros. Pero también quiero señalarles que la adolescencia... Eh, ...neurocientíficamente hay algunos factores que son eh, muy claros. En principio, sí. los adolescentes varones tienen una turgencia hormonal testosterónica... ...que la testosterona es agresiva, eh, impulsiva, uh -huh. explosiva... Hay otra, eh, otra de las de las eh, digamos de las neurohormonas importantes en la vasopresina, que es la defensa del territorio, ¿eh? es la defensa del equipo, eh, el, el ir contra todos en función del grupo. Eh, por el otro lado tenemos eh, eh, un detalle que no es menor, eh, que es el, el, el, el, hay un lóbulo, el lóbulo prefrontal, que es el control, en donde se radica el control de los impulsos, que recién madura a los 21 o 22 años. Entonces, encontramos eh, un contexto en donde eh, no hay límites eh, en, en plena noche, la violencia, el alcohol y, fundamentalmente, una turgencia hormonal muy fuerte con un escaso control de los impulsos, la ecuación cierra para que se dé esta lamentable, pero lamentable consecuencia Marcelo, que es la muerte de Fernando. Sí. sí, vos sabés que, bueno, eso siempre lo hablamos y también sabemos de, de esta etapa, ¿no? Que uno todos hemos pasado por la adolescencia aquí, sabemos también, en el caso de los varones, esto que vos describías, eh, digo, pero también. A ver, convengamos que habían muchos adolescentes o hay muchos adolescentes que están pasando por la misma situación, pero ¿qué desemboca o qué, de, qué, qué, qué puede provocar este desenlace que uno sea más violento y el otro se detenga ante esa urgencia, Pero diga, no, hasta acá llego, ¿no? Eh, no paso los límites porque si no me, me la puedo mandar, como por ahí se escuchan los adolescentes decirlo, ¿no? Expresiones así. ¿Y qué hace que el otro no pare? O sea, que aún así viendo que una persona ya no se defiende, ya está indefensa, no pare. Sigan claro. Digo, Esto tiene que ver con el contexto familiar de cada uno que puede agravar aún más esa turgencia hormonal que vos te referís. La, la pregunta es interesantísima eh, y tiene multiplicidad de aristas. Mm. Vamos a tratar de reducirla para, que, para, para ser muy con, concreta con el tiempo. Básicamente, eh, por un lado tenemos la familia. La familia eh, puede... Es la encargada, los padres son los encargados de poner los límites que naturalmente los chicos no tienen porque justamente esa impulsión está en vías de... Eh, esa, ese control de la impulsión está en vías de desarrollo. Sí. Y son los padres los que tienen que colocar los límites. Ahora, no confío en estas familias. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ustedes vieron de que eh, unas personas que puedan tener un recurso saludable... Como puede ser la familia, podrían decir, les pido, pido perdón a, a, a la familia eh, Baezosa sobre sí. el tema. Realmente estamos muy angustiados. Sin embargo, sin embargo, en ningún momento ninguna de las familias pidió perdón, hizo una expresa mea culpa y, y pidió perdón. Simplemente, sí. si ustedes tienen el registro, por supuesto, como periodistas, eh, esta familia es lo único que se hicieron fue victimizarse sí. decir que fueron estigmatizados durante estos tres años eh, todo lo que perdieron eh, la pérdida de trabajo claro. los solo recursos, de su dolor, de su problema y su dolor hablaron de su dolor pero renegaron totalmente del sí. dolor tan intenso chicas porque sí. convengamos que la muerte <coughs> más fuerte que uno vive en la vida absolutamente discordante y con, con el ciclo evolutivo normal, es la muerte de un hijo o de una hija. ¿Marcelo? Esta es una muerte que no se elabora. ¿eh? Marcelo, Entonces, en ningún momento se equilibraron en ese sentido. Sí, Sofía sí te quería consultar, eh, la premeditación, o ¿esto se puede comprobar a través de un perfil psicológico, por ejemplo? Bueno, la premeditación podría tener que ver claramente con un perfil psicopático, es decir, con las características manipulatorias este, de eh, estos chicos. Yo creo que, particularmente pienso, por lo que he estudiado del caso, que no, es, eh, no ha habido una premeditación de decir, bueno mira, vamos a ir a matar a, a, a, a este chico. Se le fue de las manos, verdaderamente, por, por una violencia este, increyendo, porque fue una violencia increyendo, eh, pero sí tienen características manipulatorias, porque eh, han ayer han, han comido una picada después de, de, del juicio, este, se han reído, eh, en ningún momento eh, han tenido una actitud reparatoria, por lo menos no digo, eh, si bien si deben seguir un... un, un ¿Y esto digamos, no, no un es un perfil de la... homicida, o sea, de una persona que tiene no sé, que, que puede desarrollar esto de, de matar a alguien en algún momento, porque eh, es un poco, no sé, llama la atención, ¿no? Sí. Que siendo tan jóvenes eh, tengan este tipo sí. de actitudes. Tan fríos frente a la sí. situación, ¿no? Que no los conmueva ni claro, siquiera claro, ver a la justamente. madre o al padre llorando ahí enfrente de ellos. Claro, por eso estoy diciendo que tienen un perfil psicopático claro. grave, este que, que en ningún momento tuvieron... Yo no digo que... Ellos pueden seguir un libreto, un libreto de, de, de la defensa, uh -huh. sí. pero de ahí a, a reírse o de ahí a no conmoverse... Mm. Ay, te... Bueno. Te perdimos, a ver, no sé, Marcelo, si te podemos recuperar, bueno, justamente lo que estamos hablando, ¿no, Sofi? Sí. De el perfil, ¿no? Nos está describiendo esto, esto que vos preguntabas, porque cómo puede ser en algunas características, o por ahí gestos, ¿no? Sus caras, que tanto se ha, se ha hablado de que no se movía ni un pelo, ¿no? Ni un gesto, nada, absolutamente nada, sí. hasta que se los escuchó hablar y bueno, pero ahí pero siempre desligándose, no no como tampoco conmocionados con el hecho. Claro, inclusive algunas de las características psicológicas de estos chicos acusados ¿no? de algo tan tremendo como es un crimen, eh, es, tienen rasgos compatibles con la psicopatía, lo okay. que decía eh, Marcelo Severio, sí. como así también de imponerse sobre el otro, no sentir culpa, que es esto de que lo han manifestado, no no han sentido, quizás, o no han manifestado, al menos quizás, por seguir un guión de la defensa, eh, el sentir culpa o también alguno, algún otro rasgo, el de sobresalir dentro del grupo, como hemos visto, la actitud de Thompson, por ejemplo, eh, me parece que también hace referencia a muchas características eh, de los perfiles psicológicos. Sí, lo que todo demuestra de que esto chicos con esta, la, la subatoria de estas características eh, manipulatorias, psicopáticas eh, conjuntamente con una familia que no es capaz de poder tener una actitud re, re, reparatoria con respecto a, a los padres de Fernando eh, yo creo que eh, conjuntamente con, con, con este efecto eh, se corta la comunicación. Una pregunta que tendría yo para Marcelo Gise es si, eh, por ejemplo que, eh, no sé, que le cambien la calificación y sea un homicidio en riña, que, que la es máxima de, es, 3 a es 6, de tres a seis años sí. eh, en este caso, por ejemplo y estarían a poco tiempo de salir en libertad porque ya llevan tres años en la cárcel, ¿qué pasa con la, la reinserción social ¿no? de estos chicos? Mm. Con estos perfiles eh, sumado a eh, más allá de que se pueda comprobar o no la responsabilidad en cada uno de ellos y los roles. Claro, porque vos pensando, vos, lo pienso, no sé, me, me nace esto de decir... Ah, bueno, no sé si nos habrá escuchado toda la introducción que vos hiciste, Marcelio, Marcelo, desde de la pregunta. Eh, pero digo, oh, Marcelo, no sé si escuchaste lo que dijo recién Sofi, sí. no o sé, sea, hasta dónde te No, no, no, porque se me cortó un la... Conjunto sí, de factores. La... Sí. sí. sí. Eh, me perdí la, me perdí esa introducción. Perdón, porque es, me, es un defecto técnico. Quieres repetirlo, Safi? Sí, hacía referencia a, eh, por ejemplo, si hay un cambio de calificación y la pena es mucho menor de un máximo de seis años, por ejemplo, que se cambie la calificación a homicidio en riña eh, y en este caso salgan pronto de la cárcel, cómo se, con este perfil que estamos eh, diríamos caracterizando a, los, a estos acusados. ¿Cómo salen a la sociedad? ¿Cómo se reinsertan en la sociedad teniendo en cuenta un perfil del cual estamos hablando sumado a, al nivel social? Digo, están, a ver si se entiende, ¿están como aptos para eso en caso de que pasara esta situación del cambio de calificación? No pienso que... Eh, en principio tengo que decirles que como uno, como todos nosotros estamos absolutamente en empatía ...y en sintonía con la familia Sosa, uh -huh. es muy difícil alcanzar cierto grado de objetividad en esta situación. Eh, digamos que estos chicos no, no tienen mucha capacidad como para poder transitar en lo social de una manera saludable... ...pero además no nos olvidemos algo, eh, que tienen una condena social muy importante. Estos chicos no sé cómo van a hacer para poder ingresar en el aparato social con semejante estigmatización que tienen, eso porque sí. están rechazan, siendo rechazados absolutamente por todos los por todos los círculos, en absoluto. Ya tienen una condena social absoluta. Claro, o sea porque que, vos, eh... vos encima claro te pones a pensar en eso y decís, ¿con qué van a salir? Con más rabia. A ver, si estamos viendo que tienen este perfil donde no se conmueve frente a la situación y frente a algo que se originó, con golpes y con un momento que provocaron ellos, o sea... Y más allá de todo lo que se ha mostrado, todo lo que se ha dicho en estos juicios y que ellos terminen y parece que esto no les pasó a ellos, digo, ¿cómo sale ese perfil? No? O sale más como recrudecido, más fortalecido en esas justamente esas características y sobre todo sí. enfrentando a todo un mundo, te podría decir a un país, que, que creo que la mayoría coinciden en, en lo que hicieron estos chicos que está pésimos, o sea, está mal están y, y son mirados lamentablemente de muy mala manera, o sea, lamentablemente para claro. ellos, porque son muy jóvenes, son chicos, que seguramente habrán tenido un futuro, cada uno querían un futuro totalmente distinto. Digo, lejos de ser la que juzga, ¿no? Pero, pero la verdad va a ser difícil. No, pero tienen, es cierto, tienen una condena social muy importante y entonces creo que esa condena social es mucho más grande de la... de. de de las cosas fuera de, de, de línea que puedan hacer socialmente. Sí. Ellos podrán ser muy manipuladores, pero eh, seguramente eh, no van a poder hacer una vida normal, no van a poder ir a, a una discoteca, no van a poder ir a, a, a un restaurante, no van a poder andar por la calle, porque va a haber mucha gente que los reconozca, y en ese reconocimiento realmente eh, lo único que van a hacer es estigmatizarlos y, y agredirlos, como de hecho hoy está, están dadas las cosas. Sí. ¿Cierto? Así yo creo que la condena social es mucho más fuerte que inclusive la condena legal que se les está dando, ¿no? Porque tienen todo un país en contra, sí, realmente la verdad, es sí. lamentable. ¿sí? Es así. Marcelo, seguiríamos hablando no sabes cuánto, porque es un placer tenerte como siempre para que nos puedas ayudar y uno ¿viste? también en poder encontrar algunas respuestas, digo, como sociedad. No, no quiero ni pensar en los papás de Fernando, ¿no? Que no... Nada debe satisfacer, porque también estamos, también otro tema para tocar es todas las personas que estaban ahí alrededor, que no participaron uh -huh. de la pelea, pero que filmaban y que veían lo que estaba sucediendo y que ni siquiera una pudo animarse o varias ¿no? En, uh -huh. en, en animarse o en meterse, involucrarse para que no siguieran pegándole a Fernando. Digo que Creo que hay muchas cosas para leer y muchas cosas para reflexionar como sociedad en este hecho. Naturalmente los seres humanos somos seres absolutamente solidarios y sociales. Sí. Lamentablemente eh, la evolución de la sociedad eh, se ha dirigido hacia un exitismo individualista sí. y lo que está sucediendo es este fenómeno, ¿no? Este Me salvo yo o presencio, pero no me involucro. Y esto creo que es algo que tenemos que re re reflexionar, repensar y tener un cambio de actitud. Totalmente. Sofi. No, por mí está, está todo respondido. Muchas gracias, Marcelo. Gracias por este contacto. Un gracias placer. a usted.